Quito de ahí. No, Uy. Ya salió, ya salió salimos. Salimos, muchachos. Salimos, salimos, salimos, salimos, salimos. Me bajaron, me bajaron. <risa> a ir, a yo tengo un Ahí hay otro, también hay otro, ahí hay otro, hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos, ahí hay dos, hay dos, hay dos ¡Cállate ahí en es, que no es acae da... acae la dos, okay, ahí, la esquinita! Eh. ¿Qué voy a hacer con ese pe? <ríe> ¡Ah, esto lo voy a USB! ¿Para qué no compras este pe? A ver, te voy a dar eh, like, para que puedas matar todos. Suena. Vamos no, es a que pendes dos contra uno. No creo que ni eran Tienes que darle like para que. Me aburren los que quieren dar puro rojo. No, lo no, no, no. Los hacen matar. Ahí está, ahí ¡Oh! ¡Triple! Uh. ¿Estrategia? ¿Qué? ¿Estrategia? Estaba todo planeado ya <ríe> parece Voy a comprarme un casco para que no me reviente la cabeza Igual mueres <ríe> Oh, ¿qué pasa? Acá se igual muero Mira, todo azul, Junior, con tu lado y eso que has comprado, ¿no? es que ese caso es muy delgadito. No hay uno que está arriba en la casa, a la izquierda. A la izquierda. ¿Te he marcado uno de esa casa de arriba. Creo que hay uno arriba de todo ¿no? En el ahora a ver Sígueme. Sígueme. Nah, Ay, arriba, ya, arriba, ya, yo lo yo lo Yo lo voy a disparar, tú, si me baja tú me revives no, voy, a, voy a cruzar ¿no? ¿Sí me ya, a ver, cruza, cruza, cruza eh, Ya, llegaste, ya, llegaste. Primera Creo que no sabe que, que estás ahí ¿Lo marcaste? No, lo he marcado, lo he marcado Nada más eso lo marcado Ah, ya pues... Creo que hay un aquí, no apareció ¿Dónde eran los fallos? Saludos, eh, estamos vivos todos ¿Tero? Lo volví a marcar tan... Uh tal Uhhh, corre, corre, corre, corre, corre, corre Ipti, aquí me maté uno Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, entre la casa, en la casa, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No caí todos, no. Bueno. Voy para arriba, voy para arriba. Acá están los dos. Aquí no, tengo. No, ¡Oh! Me baja a mí. esto no. no puede, esto no puede, se no lo queda ahí, se lo queda ella. se lo queda ahí, se lo queda ahí, se lo queda ahí, se lo cuidado. cuidado. Nooo no. triple oh. Esta bueno me la he bajado y la han revivido Ahí fija, basta a Ahí fija Vamos a comprar mis famas pero, ya. Pero ya ganamos ya Fuera No sé si la fama, no hace nada Fíjate, sí fíjate, sí simplemente tienes que disparar clic, clic clic clic clic clic clic clic clic clic O en tu caso pulsar, pulsar, pulsar Oh, oh. Es escucho pasos paso por detrás de mí. Que corno, no me acuerdo Ay no, creo que eran ustedes Hay uno no quiero O no, oh, no asustan bien Tocado, tocado, tocado Primera sangre morir, morir, morir, Eh, hay uno dentro de la casa, bueno es el único que llega a ver No, como si No lo creo donde me enseñaron Ah, están desde la casa, desde la casa Pon pared, cuidado cuidado, cuidado, cuidado, cuidado No, a la casa, entra en la casa, sí, segundo piso, segundo piso Cuarto de la... Ajá, ese, ese, ahí Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado Asesinato doble Están afuera, están afuera, están afuera Solo son dos, tú puedes Lo mismo que Lobo solitario Qué bueno. y Esa, y esa, esa bueno. Nooo Mira, aquí gano por eso, 2. A ver, ¿eh? No creo creo que está afuera, más afuera está la zona. No sé, no sé. el chile No, no, no, no. Cúrate, cúrate, cúrate. Mucho de amor. Eh? no. <water> Mira, no le está bajando nada, eso no es... ¿Para qué mueres? <ríe> no, ¿Cómo que para qué mueres? A ver. No sabía dónde estaba. Nunca lo supe. Ya, con esta arma ya, ya ganamos. Ya, con la M4-1 también. <ríe> eh, famos, famos, ya ganamos, perdemos. Nada, es que me han vendido mal la famas Mira mi daño. No hacía daño ya, no hacía daño ya. Antes disparabas hacía 240 de daño, si dabas al cuerpo. Si dabas a la cabeza, 999, 1999 de daño. Siempre está bien fuerte. Yo con un poco de... Marca uno. marcado mira, Ah, se mierda, no es ese? mira, mira, está famos, mierda Está si fuera si fuera famos Me mira, mira, uno. mira, mira, No, me, laqué, me laqué. Estoy la sé, me mano Asesinato, Asesinato doble. doble. Tengo tu fama X. No bueno, voy a cambiar con el lento Ope dice que la bomba salí. Acá está, acá está el otro, acá está el otro, okay. acá, está el acá está el otro, acá está el llego, pues allá. O bajo pero con muy poca vida Acá está, acá está, ya lo vieron, ya, ya lo vieron, ya lo vieron asesinato doble asesinato doble No, no. no. Un estoy lago Estoy lajo No sé qué ha pasado, estoy lajo Estoy lajo, estoy lag Escusas estoy En serio te lo ¿Cuánto mío, serio, ¿Cuánto de ping? 340. 340, uff, bajito, es, está bien, es, corre como la velocidad de la luz. No, pero no se le estaba la luz. Sí, de Avisarte. que loco. con un feo. Movistar, claro, ¿cuál tienes? Claro, si sí, me quedo congelado, creo. Ahí está, tojo, Tengo abajo, tengo abajo. Si sí, es lo que Primera he dicho. Primero, he marcado uno, he marcado uno. Me voy, a Acórrete. huevo Hay truques atrás todavía. Uy, chavales. Está cerrado Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está sí, Está cerrado. Está cerrado. Está Está Dale la Cuidado, escopeta ha eh. quedado es que la escopeta, ha quedado la escopeta La escopeta está ahí ¿Dónde está? Está acá atrás ¡Ey mi tío! ¡Sérgame para acá! ¡Aaah! Porque... ¡Esta mierda ya! con puta madre. <risa> <risa> Había hartas paredes, ¿no? sí, pues. pero lo malo es que van a han modificado solo tres. Paredes, ah, sí, pero es escuchar que también, se escucha los pasos, eh, eh, escuchaba una escopeta y tú no tenías que hacer escopeta Yo sí tengo Y aparte también escuchaba otros pasos <coughs> que no eran los tuyos, por otra parte estaba, entonces dije, no, aquí... estaba, estaba por ahí, dije, ah, yeah. sí en la casa del medio hay tres <coughs> te... ¡Tira es una bomba! ¡Tira es una bomba! <coughs> Por ahí debe estar Ese... antes se va al sol Voy a, a ayudarnos, voy a ayudar. A... Primera sangre. sangre. Yo también, yo también. Yo también. Ya viene la caballería. No salió la bomba, maldita sea. <coughs> yo te pongo una casa, a un lado. Sí. La casa. Muerte, bueno, pues ya está, ya Calladito, mí Uy La ley de acá Todo, todo gracias no. a mi fama eh, Me he hecho parzo Claro okay. Full cabeza he dado uh, Vamos, vamos, hay que ganar Claro, que ganar. No le hemos visto las procuras no, le hemos, no, le hemos, no. El nene está a la izquierda Uh, de hielo Este me gusta Conmigo está, creo? Uy, por ahí te va creo uno, justo el más fuerte, ah ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Tiene la de 6 tiros Tengo, tengo acoso. Primera sangre No no, no, no, no. Punto, punto, Ponte, Te ponte te caes, creo. Se lo cae, te se me cae. Ahí, sí, Se me corre se me se me cae, se Ahí, si Se me se me